Hola, estamos de nuevo en la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud y hoy tenemos el gusto de recibir al profesor Héctor Luchini. El doctor Luchini es profesor titular de la Cátedra de Clínica Obstétrica y Perinatología que está en el Hospital Universitario de Maternidad Nacional. En una zona muy este, querida para todos los estudiantes y la historia... Porque... Eh, frente a la Plaza Colón, que para los estudiantes de medicina en, en mi época era todo un lugar, porque ahí estaba la cola para el comedor universitario. Claro, así que, así doctor Luchini, muchísimas cierto. gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de comunicarme con la gente del interior, que es la que realmente a veces necesita de este tipo de comunicación. Sí, estamos tratando por todos los medios de que la gente del interior no se sienta tan sola como en algunas oportunidades se ha sentido y con este plan a distancia tratamos de alguna manera de llegar sin que se desplace. Bien. Bueno, el doctor Luchini, cuando <tose> conversamos, nos propuso una metodología que nos pareció excelente y en primer lugar le vamos a pedir que nos aclare un poco toda la terminología que se maneja en clínica obstétrica es cierto, es importante conocer de terminología para poder hablar con propiedad, ya que aparecen palabras que no se escucharon nunca durante la carrera y que hacen específicamente relación a algo que pasa con el niño o con la madre. De manera que, bueno, una de las cosas importantes para, para tener en cuenta o para resaltar serían los indicadores de cómo está la salud en cuanto a lo que es la atención de la madre y del niño. Comenzando por lo que es la mortalidad materna, es decir, todas las mujeres que se mueren como causa por consecuencia del embarazo, parto o por o alguna complicación de ellos. Eso se llama mortalidad materna y son la cantidad de nacimientos vivos sobre el total de mujeres que se controlan por 100.000. Nosotros en Argentina hemos bajado hasta 3.5 la mortalidad materna, es bastante, pero en realidad... Eh, es inconcebible que en este momento se muera una mujer como consecuencia del embarazo, parto, o puerperio, con todos los conocimientos que se tienen. ¿Cuál es el problema? Que por ahí los controles no están bien hechos o bien eh, no, no se realizan. Todavía existen, muy pocas, pero todavía existen mujeres que no concurren al, al control del embarazo. Cuando durante el control del embarazo nosotros los médicos y sobre todo los obstetras conocemos de que se pueden reconocer posibilidades de complicaciones más adelante, es decir, reconocer los factores de riesgo para poder corregirlos y evitar de que aparezca una patología que complique la vida del niño o de la mamá. Eh, esa mortalidad materna puede ser por causas directas o por causas indirectas, directas son las que tienen que ver solamente con el embarazo, es decir, una complicación exclusiva del embarazo del parto o del puerperio e indirectas son causas que producen la muerte de la madre que está embarazada, por ejemplo, una mujer que la asaltan y le pegan un tiro o una mujer que tiene un accidente automovilístico el problema es de que en las, en las partidas de defunción no siempre se consigna bien cuál es la causa de muerte de la mujer, y por ahí se olvida de poner de que la mujer estaba embarazada, entonces este, eso falsea un poco las estadísticas. Pero los países avanzados, llamemos Japón, Escandinavia, Inglaterra, donde hay buena atención obstétrica, están por debajo del, de uno la mortalidad materna, 0.8, 0.9, que sería lo ideal nosotros estamos en 3,5 y estamos haciendo esfuerzo para eso, ¿no? para corregir. Doctor, en la época que, que yo cursé eh, clínica obstétrica había muchas diferencias entre lo que se llamaba un aborto, un parto de término, todo eso. ¿Por qué no nos recuerda un poquito esas definiciones? Bien, nosotros en obstetricia hablamos de aborto cuando hablamos de embarazo hasta las 20 semanas, uh -huh. es decir, cuatro meses y una semana más. Uh -huh. Hablamos de aborto cuando el el producto de la concepción Pesa menos de 500 gramos Y esto es importante Porque el subsidio por nacimiento La mujer lo cobra a partir de los 500 gramos A partir de que ya no es un aborto Sino se habla de parto inmaduro o prematuro Parto inmaduro hasta las 25 semanas A partir de las 25 27 semanas Hablamos de parto prematuro Si hablamos en peso Es hasta 1500 gramos Más de 1500 gramos Hablamos de parto prematuro hasta los 2500 uh -huh. o 37 semanas. Por encima de las 37 semanas o de encima de los 2500 gramos, hablamos de eh, parto de término, que sería lo ideal. ¿no? Uh -huh. se, perdón, discúlpeme, se separa de esta manera, no caprichosamente, porque sino porque cada eh, eh, porción o cada grupo de, de, estos, de esta interrupción del embarazo tiene patologías distintas uh -huh. y hay que atender distintas cosas y hay que prevenir distintas cosas, sea en el aborto, en el parto inmaduro, el parto prematuro o el parto de término, que sería la edad. Doctor, cuando el profesional calcula la fecha probable de parto, ¿cuáles son las cuestiones que inciden? en la probabilidad de acierto o, o, de, error. o de error. Es cierto, este, yo siempre cuando doy clase les pongo de ejemplo a los alumnos de que si yo en el, en el aula le pregunto a cualquiera de las chicas que están sentadas cursando cuál fue la última menstruación, seguro que sacan un cuaderno o ahora el celular porque está con una aplicación y me dan la fecha de los últimos 12 meses, la cantidad de días, la, en fin, una información eh, vasta y variada. Pero hay mujeres que no llevan el control, hay mujeres que están amamantando y no están menstruando por el amamantamiento, uh -huh. eh, hay mujeres que tienen ciclos oligo es decir, menstruaciones cada dos o tres meses, entonces tampoco... Bueno, el obstetra tiene algunas otras posibilidades como para ir precisando la fecha uh -huh. probable de parto y la edad gestacional del momento del control. Uh -huh. Una de esas posibilidades es la ecografía que todos sabemos. Una cosa importante a tener en cuenta es el hecho de que la ecografía, para poder predecir la fecha probable de parto o la edad cierta del embarazo, tiene que ser del primer trimestre. ¿Por qué del primer trimestre? Porque a partir del primer trimestre empiezan a aparecer los factores genéticos que condicionan que el hijo de Oberto tenga un tamaño y el hijo de Messi tenga otro tamaño. A lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero me sirve para que se entienda lo que quiero explicar. Eh, la otra posibilidad de, de, de corregir o de precisar la fecha de embarazo o la fecha de parto es con los controles sucesivos, uno va midiendo el abdomen, va viendo cómo crece ese chico y se va dando cuenta, precisando más certeramente qué edad gestacional tiene y para cuándo va a ser la fecha probable de parto. Doctor, ¿algunos indicadores de natalidad que a usted le parezca importante recordar o precisar para nuestros colegas? Bien, aparte de la mortalidad materna que ya mencionamos, está eh, la mortalidad neonatal. Es decir, la mortalidad neonatal son los niños que nacen y se mueren en los primeros 28 días de vida. La mortalidad perinatal es la mortalidad que tiene que ver con los niños que nacen muertos por una complicación en el embarazo, más los niños que se mueren hasta las 28 semanas. Esa es la mortalidad perinatal. Bueno, los estimados colegas, los invitamos a realizar una pausa reflexiva, tomar un cafecito, un té de jengibre, conectarse con algunos colegas del lugar donde están trabajando, sociabilizar estos conceptos que con tanta claridad el doctor Lucchini nos ha precisado y en un momentito retomamos la disertación del doctor. Bueno, continuamos entonces, doctor Luchini, Bien. y ahora eh, usted nos había prometido plantearnos el tema del control del embarazo y sí. el natal. En realidad yo hablé al principio de que lo, lo ideal, el gol estándar, sería identificar factores de riesgo para poder prevenir complicaciones que nos traigan complicaciones justamente con el niño y con la mamá. Sí, señor. Entonces, para eso nosotros, en nuestro país, contamos con la propuesta normativa perinatal. Uh -huh. La propuesta normativa perinatal se aviene eh, fundamentalmente a lo que es la atención primaria en la salud. Uh -huh. Es la atención primaria desde el punto de vista de la obstetra. Es decir, ¿a dónde va la mujer cuando se ve que le falta la menstruación uh -huh. o que sospecha que está embarazada? quién se hace cargo del control del embarazo y quién se hace cargo de terminar ese embarazo para que todo sea una cosa feliz. En realidad, en medicina creo que la única especialidad que tiene como fin ese final feliz es la obstetricia. Siempre hay, siempre, en la mayoría de las veces, termina con el nacimiento de un niño sano, vital y que es el que va a prolongar la existencia de la sociedad. La propuesta normativa perinatal eh, cuenta con dos cosas importantes para reconocer para, o sea, los factores de riesgo, que es lo que nosotros planteamos en el principio. La historia clínica perinatal y el carnet perinatal. Uh -huh. La historia clínica perinatal y el carnet perinatal es exactamente el mismo, lo mismo. O sea, de, de, en, en la parte ventral de la hoja de, la, de ambas... Este, eh, escrituras, es lo mismo lo que sucede es que la historia clínica perinatal queda en el centro donde se controla la paciente y el carné o carnet perinatal eh, se lo lleva la paciente ¿por qué? porque es una historia clínica que ella tiene en su bolsillo o en su cartera para cuando le pase alguna cosa y no esté cerca del lugar donde la controlan el médico que la recibe no tiene que interpretar el jeroglífico que estamos acostumbrados los médicos a escribir ...que yo nunca entendí por qué los médicos escribimos así, este, y, pero pero es imposible a veces entender lo que otro médico nos escribe. En cambio el carnet perinatal son solamente puntitos o crucecitas, es muy fácil de interpretar este, y, y de saber en qué estado es esa mujer... Tiene qué la, se la típica he hecho diagramación de lo que hoy se acepta como historia orientada al problema, que permite que en muy pocos instantes alguien se ubique perfectamente en la situación... Exactamente. Aparte, obliga a que todos los médicos hagan lo mismo, sí. desde Jujuy sí, sí. hasta Tierra del Fuego. Sí. Sí. Y de la paciente que tiene, o de, si ustedes me permiten el ejemplo, a la paciente que no tiene una mutual y sí. que va a un centro materno, sea en el interior o sea en la ciudad de Córdoba. O sea que se cumple el principio ético de justicia. De justicia. De justicia y de igualdad en la atención, porque todas las pacientes tengan, eh, sean de la clase alta o de la clase... Sí. Eh, inferior o baja tiene la misma posibilidad de control sí, sí, sí. Eh, me permite obligarle a los médicos de que todos eh, hagan lo mismo para el control de esa paciente sí eso desde el punto de vista de la recolección de datos y de la investigación clínica es absolutamente fundamental porque hace de que la homogeneidad en la recolección de datos permite que se saquen conclusiones de punto de vista multicéntrico con poblaciones muy amplias en distintas regiones del país ¿no? así es y como está sistematizado todo eh, se puede meter esa información a una sí. computadora mediante un programa que también es parte del sistema informático perinatal o del de la propuesta normativa perinatal que es el sip sistema informático perinatal uh -huh eso una secretaria un personal administrativo carga los datos de la historia clínica rápidamente no uh -huh. necesita más de 40 segundos a un minuto cuando le agarran la, la, la práctica y una vez que uno lo tiene metido en la computación, lo digitalizó, le puede tomar la información que haga falta. Yo puedo saber dónde hay más embarazadas adolescentes, dónde hay más anemia, dónde hay más partos prematuros, eh, cómo están controlando los médicos del barrio tal o cual, o del centro materno de, de un pueblo o del otro, sí, sí, sí, sí, sí. para poder tomar decisiones desde el ministerio para corregir. Sí, claro, eh, lo que, claro, corregir. Y, y, sí. y uniformizar la atención y... y sí. Y solucionar los problemas que se presenten. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ustedes tienen en cuenta, doctora, los efectos de categorizar el seguimiento o los controles de las pacientes con una óptica un poco más especial? Digamos. Bueno, desde de, si, nos, si nosotros, los médicos que controlamos usted, eh, las embarazadas, sea un médico generalista o un médico especialista, eh, mira eh, la historia de clínica perinatal. Va a identificar rápidamente sectores que tienen, que están como titulados o marcados por un cuadro negro con letras blancas. Se, se nota rápidamente. Hay una parte de identificación de la paciente. Los factores de riesgo en la parte de identificación de la paciente sería que la paciente sea muy jovencita, que tenga menos de 15 años, uh -huh. o que ya sea un poco más grande después de los 35 años. La edad ideal para el embarazo está entre los 29, 25 y 29 años. Uh -huh que en realidad ahora las mujeres lo han corrido mucho más, porque claro, ahora las mujeres este, trabajan, las mujeres se reciben, forman parte activa de la, de la sociedad, entonces postergan su maternidad hasta después de los 35, 36 años, y eso es un factor de riesgo. El factor de riesgo, por ejemplo, la mujer que fuma, el factor de riesgo, la mujer que, droga, que se droga, el factor de riesgo, la mujer sola. No importa que sea soltera, o casada o no, la mujer sola, la mujer analfabeta, todos esos son factores de riesgo que van a influir para que ese embarazo tenga en algún momento algún problema. En lo genético, doctor, ¿hay algunos indicadores como factores de riesgo? Sí, claro que sí, hay muchas enfermedades. Eh, en, el, en el segundo sector de la historia clínica que uno identifica, estarían los antecedentes, sean familiares, sean personales, y los antecedentes propios de, del embarazo o obstétricos. En los antecedentes familiares, y en los antecedentes personales hay un cuadro para las enfermedades genéticas, como enfermedades de alteraciones cromosómicas, como el Down, la trisomía 13, la 18, que son las más frecuentes, o alguna patología como la hemofilia, por ejemplo, que tiene que ver con, con, con transmisión hereditaria. Otra patología que nosotros nos complica mucho es la tuberculosis, que ahora ha tenido un repique sí, sí. por la pobreza, por la promiscuidad, por, por, por el hacinamiento, por HIV. la progresión del HIV, que es tremenda. Este, eh, la hipertensión, cuando el sí. paciente tiene eh, familiares, el padre, la madre o algún hermano hipertenso, tiene predisposición cuando con la diabetes, por ejemplo, que también, o la obesidad, que son... Este, patologías que son, condicionan factores de riesgo para este embarazo. Y en cuanto a los factores de riesgo desde el punto de vista obstétrico, serían si ya tiene partos o no tiene partos. Eh, porque creo que una de las cosas más difíciles que tiene la obstetricia es poder decir si ese chico puede o no nacer por vía natural, es decir, ser un parto o terminar en una cesárea. Y el concepto Entonces, que se tenía, doctor, que si hay cesárea va siempre a cesárea. ¿Sigue vigente o se ha modificado? No, no se ha modificado. Lo que sucede es que en realidad el índice de cesárea en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, ha crecido fuertemente. Uh -huh. Ha crecido fuertemente porque ha cambiado el, el comportamiento y los paradigmas uh -huh. de la sociedad. La mujer ya no quiere pasar por seis, ocho horas de dolor en trabajo de parto. La mujer trabaja, planea el nacimiento, en, entonces... Existe una indicación ahora que es la, eh, la cesárea lectiva, la mujer pide cesárea. Uh -huh. En realidad lo que es importante eh, no es la cantidad de cesáreas, sino cómo nacen esos chicos y qué futuro les espera a esos niños, porque de nada me sirve tener pocas cesáreas en el lugar que yo hago y se me mueren muchos chicos no, sí, o los que viven sí. tienen problemas neurológicos, que es un problema después. Ahora... Eh personalmente creo que debe haber pocas experiencias tan movilizantes emocionalmente para un varón como acompañar a su pareja en el nacimiento de, de hijos. ¿no? Sí, eh, eso en, también en las últimas décadas ha cambiado mucho. Antes el varón esperaba afuera o sí. se iba a hablar con los amigos, sí. pero ahora participa fuertemente del nacimiento. Y no solo en el parto, sino también en las cesáreas sí, ahora, sí, sí, este, sí, sí. que nos crea sí. un problema a las instituciones, porque ya hay que pensar en más equipo estéril para esa gente, sí. en alguien que, que se haga cargo si se descompone o sí, tiene sí, alguna... Claro claro, claro, claro. Sí, sí hay sí. Que sí yo siempre cuento un ejemplo de un parto que en, cuando hace unos años, cuando era un poco más joven, de una mujer que era esposa de un militar. Y en esa época, los padres todavía no pasaban a la sala de parto, pero él, como era militar, y era fuerte, y era este, superhombre, quería pasar. Y yo le expliqué de que si él le pasaba algo, se desmayaba, o le pasaba algo, iba, no tenía quien lo atiende, porque cada uno en la sala de parto tiene una tiene función, un rol, un rol exactamente. Sí. Y bueno, dicho y hecho. Este, una cosa es ver sangre en otra persona y otra cosa es ver la sangre en la, en la familia, o sea, con el fuerte componente psicoemocional que representa el nacimiento de un hijo. Se descompuso, se cayó, pegó contra una vitrina, se cortó la cara y bueno, fue un, un, una situación este, un poco molesta ahí, pero un ejemplo. Sí. Bueno, eh, colegas, los invitamos a una nueva pausa, muy breve, a reflexionar sobre lo que acaban de escuchar y en un momento seguimos. Bueno, doctor Luchín, en este tercer bloque, eh, a mí me parece que sería muy importante que usted nos marque eh, el examen propiamente dicho, cuando eh, se hace un examen general, cuando se hace un examen específico del área ginecológica, las inmunizaciones, las Bien. posibilidades terapéuticas. Sí, comencemos por decir que estadísticamente la mujer tiene que tener por lo menos cinco controles durante su embarazo. Uh -huh. Eh, repartidos durante todo el embarazo. Eh, si tiene más, mejor. Si tiene menos, perdemos algunas posibilidades de diagnóstico o de identificación de factores de riesgo. pero primero cuándo convendría que sea el primer? Apenas tiene la primera falta. La primera falta. Con la primera falta la mujer tiene que concurrir al médico para que se le controle, para que se busquen los factores de riesgo, se le pidan los estudios necesarios buscando justamente esos factores de riesgo identificar la posibilidad de aparición de alguna patología, corregirla para que ese feto pueda desarrollarse bien y llegar al final feliz, que es lo que todos buscamos. Doctor, ¿usted acuerda con esto que la farándula ha implementado de que hasta el tercer mes no comunican el embarazo por las probabilidades de pérdida? Eh, en realidad, sí, eso está un poco de moda, pero es un gran error porque la mayoría de las patologías y de la identificación de patologías posteriores al embarazo se diagnostican en los primeros tres meses. Eh, es cuando la mujer debe ser sometida a una serie de exámenes importantes. Desde el punto de vista del laboratorio, desde el punto de vista de la ecografía, se pueden eh, encontrar marcadores uh -huh. que me predicen si esa paciente va a tener complicaciones al final del embarazo, por ejemplo, que es importante. O sea que en caso de que la mujer no asista los tres primeros meses, pierde la oportunidad de, de esta situación uh -huh. que se plantea. En cuanto al examen, recordemos que la paciente no es un embarazo, sino es una paciente. Hay, hay que revisarla desde el, la punta de la cabeza a la punta de los pies, pasando por todas las otras especialidades, porque puede tener patología de cualquiera de las otras sí, especialidades. Sí. Es importante el examen ginecológico, recordar que tiene mamas, recordar que hay que hacer Papa Nicolau, recordar que está el cáncer de cuello, recordar este, esas cosas, el HPV. Eh, este, eh, se debe eh, realizar un pesaje de la mujer y una medida de la altura de la mujer para sacar el índice de masa corporal una cosa importantísima en el embarazo es la alimentación, sí. la madre no come solamente por ella, sino por ella y por el niño entonces, para que la alimentación sea adecuada, uno tiene que conocer en qué estado comienza el embarazo, uh -huh. si es normal si está desnutrida o si está obesa, uh -huh. de acuerdo a eso uno va a prever la, el futuro de la, de la alimentación eh, conociendo el índice de masa corporal uno va viendo cómo aumenta digamos que en total la mujer tiene que aumentar no más del 12% del peso de comienzo lo ideal es entre el 8 y el 12% es decir, una mujer que pesa 60 kilos de comienzo del embarazo, no debería aumentar más de 7, 8 kilos. O sea, que hay que regular los antojos. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, este, por ahí en algunos sectores de la sociedad existe la creencia de que estás embarazada, tenés que comer doble. Y no es así. Tenés que comer de buena calidad. Eso es lo importante. No cantidad, sino calidad. Y, y bueno, este, desgraciadamente, con el momento que vivimos en nuestro país, eh, los nutrientes cada vez son más de menor calidad se aportan menos entonces el médico después termina recurriendo a la administración de, de nutrientes este, en pastillas o en jarabe que son las vitaminas el hierro okay. eh, un examen importante de la embarazada es la, la medición de la tensión arterial sí. Sí. recordemos que en la primera mitad del embarazo hay tendencia a la hipotensión por las modificaciones hormonales por eso es frecuente que la embarazada al comienzo se desmaye con, con regularidad y en la segunda mitad tiene tendencia a la hipertensión que es la complicación más severa que tiene el embarazo y la que más daño nos hace la hipertensión y o la preeclampsia que es la complicación específica del embarazo también hay que recordar que la tensión en la mujer embarazada siempre debe ser sentada porque el tumor que representa el útero con su crecimiento comprime la vena cava, disminuye el retorno venoso. Recordemos que tensión arterial es eh, volumen minuto por resistencia periférica. Entonces, si yo le disminuyo el volumen minuto porque estoy comprimiendo la cava, estoy falseando la tensión, la tensión arterial. Siempre debe ser de sentada o de parada en el último de los casos, pero nunca acostada como hacemos con todos los restos de los pacientes. Eh, una cosa importante es medir la altura uterina usando la cinta obstétrica que provee maternidad de infancia o un centímetro común. Se coloca el cero en el, en el borde superior del pubis y con el canto de la mano se va buscando el borde superior del útero. Esa medida nos va a dar cómo va creciendo el embarazo, si está creciendo bien. Si nosotros tenemos la cinta obstétrica y le damos vuelta, al, al reverso de la cinta obstétrica tenemos que una vez que medimos, sacamos la edad gestacional. Una vez que sabemos la edad gestacional, la cinta obstétrica nos avisa si hay que pedir ecografía, si hay que hacer el, eh, algún estudio especial, si hay movimientos, qué, qué, qué, qué act eh, acto médico tenemos que hacer en cada momento de acuerdo a la edad gestacional. Es la ventaja que tenemos si tenemos la cinta obstétrica. Eh, otros controles importantes para la mujer embarazada son eh, saber si hay uno o más chicos. Uh -huh. En realidad, eso pasa al final del embarazo, uh -huh. cuando se acerca el parto, para, para, para poder decir si es uno o si son varios, por dónde van a ser uh -huh. y cómo va a planear ese nacimiento. La otra cosa que también podemos buscar o que debemos buscar en el control del embarazo es la cantidad de líquido amniótico. Uh -huh. Hay dos patologías, que disminuya o que aumente el líquido amniótico, oligo o polihidraamnia. El oligo amnio es por dos causas, o se rompieron las membranas y está perdiendo líquido, es un cuadro grave porque hay infecciones, hay parto prematuro, o bien porque ese chico no está oxigenándose bien. Recordemos que si el niño entra en hipoxia, falta de oxígeno, Redistribuye sus flujos tratando de conservar la buena irrigación para el corazón y el cerebro, que son los órganos más nobles, y lo disminuye en los músculos, en el hueso y en el riñón. Si disminuye el riñón, disminuye la cantidad de orina. Uno de los principales componentes del líquido amniótico es la orina, por lo tanto, si disminuye la orina va a disminuir el líquido amniótico y nos está avisando que ese niño no está oxigenándose bien. Esto y si es un polidráneo el líquido está aumentado. Eh, tenemos que buscar alguna malformación, siempre el polidramio se asocia con alguna malformación renal o este, del esófago, fundamentalmente. La, la ecografía nos ayuda mucho para eso y nos va avisando antes de que se produzca esta polidramio. ¿Qué vacunas necesita una embarazada? El calendario nacional... Eh, el Ministerio de la Nación este, exige de que la embarazada reciba la triple bacteriana acelular uh -huh. después del segundo mes de embarazo y la, la de la gripe, uh -huh. en cualquier momento del embarazo. Y sobre todo, este, ahora, en esta época que comienza uh -huh. el otoño y comienza el invierno, que es cuando hay predisposición para ese tipo de patología. Y la triple bacteriana celular es la tos convulsa, la difteria y el tétano, que son las, las patologías infecciosas que, a las cuales la embarazada está predispuesta y le produce severas complicaciones. ¿Qué situaciones eh, requieren farmacología durante un embarazo normal? Creo? En realidad hay mucho este, tabú o misterio con la medicación del la embarazada. De que el embarazada no tome nada. Pero si tiene un dolor, se puede usar antiespasmódicos tranquilamente, si tiene, si es un dolor cólico, si tiene un dolor este, de otro tipo por inflamación, se puede usar algún antiinflamatorio, por ejemplo el paracetamol, por ejemplo este, la aspirina, por ejemplo el licofenac. Laxante, por ejemplo, con una queja habitual de las embarazadas, la constipación y las hemorroides. Sí, se pueden utilizar laxantes, más que laxantes se utilizan eh, aporte de fibras. De fibra. Por ejemplo, las semillas, sí. o por ejemplo, este nombre comercial el agiolax o el lactulón, que hacen de que aumente el volumen. el volumen en el intestino, aumente el peristaltismo y mejora la. O sea que se prefieren que no sean secretores, sino de volumen. Claro. Eh, doctor, con respecto al, al tema del, del sexo de, de velar la incógnita. ¿La en realidad, gente prefiere o, o mantienen? En realidad depende de la, del hábito de cada pareja, ¿no? Este, pero lo cierto es que yo siempre le planteo a las mujeres cuando están con el esfuerzo en el consultorio de que... La mujer en el embarazo tiene algunas características que son más atractivas para el grueso de los hombres. Hay algunos que no, pero en general el varón le atrae más, porque tiene las caderas redondeadas, las mamas más grandes. O sea que la medicina la por ahí es cierto. Ah, sí, tal cual. Sí, tal cual. En realidad no existe ninguna contraindicación para el sexo normal, si se quiere aceptar el, el término. Este. Hay situaciones del embarazo en las que se prohíbe la relación sexual porque resulta de que la esperma tiene prostaglandinas. La prostaglandina produce contracciones, entonces si esa paciente ya está con algunas contracciones, habrá que evitar eso. Bueno, colegas, vamos a una pausa nuevamente y en un minutito continuamos. Bueno, doctor, y ahora vamos a ingresar en, en algunas eh, cuestiones en las que culturalmente hay algunas posturas y académicamente puede haber otras. Entonces, desde el punto de vista académico, eh, interesa su opinión. Hay una cuestión que está muy difundida en las redes, sobre todo con respecto a humanizar el parto. Sí, en realidad la expresión humanizar el parto siempre es humano porque nosotros tratamos con seres humanos. Lo que se trata de expresar con, esto de expresión, con esta expresión, permítame este, repetir la palabra, eh, de parto humanizado es el hecho de cambiar algunos hábitos, porque en realidad, en la época de las cavernas y, y mucho después, la mujer tenía el chico en su casa, pero también es cierto que muchos de esos chicos se morían y muchas de esas mujeres se morían. Sí. Yo este, conozco muchos ejemplos de. y se murió en el parto, ah. o se le murió en el sí. parto. Y como dijimos al principio, es inaceptable que una mujer se muera por culpa del embarazo parto por el periodo ahora con los conocimientos que tenemos y con los recursos que tenemos. En realidad, este, esta idea del parto eh, humanizado hace de que el parto vuelva a ser una situación eh, no médica, sino de familia, una cuestión humana de reproducción que, como yo dije al principio, siempre es una terminación, siempre, casi siempre es una terminación feliz con el nacimiento de un niño sano, vital, y que va a aumentar el número de la sociedad. Eh, la, la, la tendencia de, ten, de, de la humanización del parto es para que el marido participe fuertemente en esto, para eso ahora se cuenta con cursos de preparación durante el embarazo. Cuando la mujer está cursando el embarazo, se la uh -huh. incita a que vaya a los cursos de preparación para el parto, se lo invita al marido. El marido sabe qué pasa, uh -huh. porque no todos los varones, sobre todo si no somos médicos, tenemos idea de por dónde sale, cómo sí, sale sí, sí, y qué sí. es lo que sale. Uh -huh. Entonces, pensemos que para un ingeniero, para un arquitecto, o para un empleado de cualquier tipo, este, ver que sale líquido por debajo de la entre, entrepierna de la mujer, ver que sale sangre en cantidad importantes, bueno, son cosas que por ahí este, no las entienden si uno no se las explica bien y los prepara de una manera adecuada. Aparte, también es importante que el marido participe porque de esa manera se va a dar cuenta por qué madre hay una sola. Realmente, yo creo que solamente la mujer es capaz de entregar tanto para que la sociedad siga existiendo, ¿no? este, pero bueno de todas maneras el parto humanizado siempre está regido y manejado por lo que opine el médico tratante en ese momento, sí. la ley de parto humanizado que tiene 10 ítems a respetar por el médico eh, lo recalca siempre, desde el comienzo hasta el final. Ajá. El que controla la situación es el médico y el que decide es el médico, Ajá. porque a veces pasa de que en, el, en nuestro hospital, por ejemplo, caen, como nuestro hospital atiende sobre todo eh, chicas universitarias, eh, por ahí caen con que este es mi plan de parto. Y lo traen escrito con cosas que por ahí Ajá. son coherentes y por ahí cosas que no son coherentes. Ajá y ponen en riesgo inútilmente la vida okay. del niño y la vida de la madre y el estrés que pase el médico como consecuencia de eso, que también hay que tenerlo en cuenta. Doctor, con respecto a la posición de parir, que hoy está por ahí muy eh, en tela de juicio la posición habitual en la camilla ginecológica, ¿cuál es su opinión respecto a eso? Lo ideal es que la mujer esté semi sentada o sentada. Sí. Para eso las camillas actuales tienen, este, se manejan de tal manera que la mujer esté mucho más cómoda para pujar que bueno, para poder terminar en sentido, el, de la gravedad. El sentido de la gravedad. Exactamente. Sí, sí, sí, los indios o nuestros antepasados, sí. los prehistoria, las mujeres tenían los chicos en cuclillas, sí, casi sí. en cuclillas, sí. este, y, y era, era más fácil, ¿no? Doctor eh, Luchini, y respecto de esto que también está bastante eh, difundido, o por lo menos está en, en el debate, el, el parto domiciliario, a mí me, me provoca cierto estrés pensar... Sí, en realidad no, no hay justificativo para tener el niño en domicilio, porque se corre mucho riesgo inútilmente. Esto del parto en domicilio se comenzó o, o, o recomenzó a utilizarse en los países como Holanda o como Escandinavia, donde había lugares inaccesibles para... Uh -huh. Pero claro, en la puerta... De ese domicilio hay una ambulancia en la cual se puede hacer una cesárea, se puede hacer la animación del niño, se puede que nosotros acá no contamos con no, eso. No, no, no. Entonces, nosotros tenemos acá en nuestro país ejemplos de dos o tres artistas o, o, o, o conocidas en la televisión de que intentaron tener al niño en la casa y se le murieron, perdieron ese hijo por ese capricho, si ustedes me permiten la expresión, de tenerlo en el domicilio. Yo siempre a los alumnos le planteo esto, ¿dónde vas a tener el niño en tu casa?, en la mesa donde se come después, sí. en tu cama donde después vas a compartir el lecho ese con tu esposo. La otra cosa que ustedes cuando cursen cuando cursen parto y vean cómo es un parto ¿Quién limpia después lo que queda después del parto? La materia fecal, el líquido la orina y todo, y la placenta y todo eso. Si la mujer acaba de tener el chico, el marido que no es médico y no tiene conocimiento. No me parece a mí que sea este gran ventaja o que aporte ventaja el hecho de tener el niño en domicilio. En, en este momento las, las salas de parto en todas las clínicas y en todos los hospitales están humanizadas o están eh, transformadas casi en una habitación común. Son, eh, ya no es más... La sala de cirugía este, tan fría que, que, que se usaba en la antigüedad o que se usaba anteriormente. Hay Son música, habitaciones, hay música, la luz está intermedia, se permite la, la, que el marido participe. Cuando llega el momento del parto, esa misma cama donde está acostada la mujer, se transforma en una camilla de parto, se abre el placar que parecía un armario común y ahí está todo lo que necesitan. Y si no, a dos pasos está hemoterapia, está la anestesista, está cirugía y está todo lo que hace falta para para evitar complicaciones severas para el chico y para la madre. Córdoba tiene una situación que me parece que es bastante especial y, y en algunos aspectos preocupante porque hay ciudades eh, periféricas de, de la capital donde hay algunas comunidades eh, en donde eh, llegan al parto domiciliario y con una... Persona que las asiste, que a lo mejor tiene el mismo rol de lo que sería antes la comadrona, que Exacto. ni siquiera es una obstetra, ni sí. un médico. Tal cual, son las conocidas las la doblas que aparecieron ahora o reaparecieron ahora, que en realidad son acompañantes, ellas la acompañan, hacen en realidad el papel que tendría que hacer el esposo o la madre de la paciente, acompañándola este, sí. durante el trabajo de parto y en el nacimiento y todo eso. Nosotros en nuestro hospital por lo menos una vez por semana, tenemos una complicación de mujeres que, que han pasado 12, 18 o 24 horas en trabajo de parto y como no se hace, la llevan al hospital. A veces con sufrimientos fetales sí. importantísimos y muchas veces con el niño muerto, sí. que es lo peor. Sí. ¿no? Eh, esa doula o esa acompañante la deja en la puerta del hospital y desaparece. Y el médico tiene que hacerse cargo de esa situación tan desagradable sí. que es atender el parto de un mortinato o solucionar el problema. A mí me parece que es una situación... Eh, que se debiera debatir eh, un poco más, o se debiera informar eh, de una manera eh, que saludablemente llegara a la gente, eh, porque se va transformando como en secretos a voces. O sea, eh, este tema de las grietas hace que por la grieta debiera llegar la luz, pero no llega, porque la gente no habla con el que piensa distinto. Entonces, muchas de estas situaciones no llegan a tenerse en cuenta de la manera en que se debe tener. Más o menos parecido a lo que ocurre con las famosas campañas antivacunas, donde los journals tienen que salir a convencer personas de algo que es una obviedad. ¿no? Bueno, nosotros hace poco en televisión salió un médico, un pediatra conocido en todo el país, Diciendo de que estaba en desacuerdo con las vacunas, y eso fue un daño tremendo que le hacen a la gente por este, un fanatismo que no tiene fundamento no, científico. absolutamente no. Sí. Bueno, doctor Luchini, ha sido eh, una disertación excelente, muy amena, con conceptos muy claros, basados en una gran experiencia. Queremos agradecer especialmente y invitarlo nuevamente en algunas otras oportunidades eh, a que nos acepte una visita para algún otro tema. Bueno, y muchas gracias. gracias. Muchas gracias.